Negación. Anormal. Ateo. Anti. Contra. Antibacterial. Bio. Vida. Biología. Eu. Bien. Bueno. Eufonía. Emi. Mitad. Hemisferio. Mono. Uno. Monosilábico. Tele. Lejos. Telecomunicación. ¿Puedes identificar otras palabras que empiezan con estos prefijos?